No van a hablar. Continúo. Nosotros no dimos una orden de combate lanzando cubanos y cubanas a una guerra fratricida. Eso es otra manipulación. Eso, la eso orden es una orden burla orden. manipulación. Díaz-Canel nunca dio orden de matar a nadie, ni un demonio. Por Eso supuesto es una manipulación no. desde, desde, desde el inicio. Por dio la orden de, no. de defender la patria, fue la orden que dio Díaz-Canel. Exactamente. Que sí estaba bajo taqui. Dice: nosotros no dejamos sin abastecimientos las tiendas y establecimientos en moneda nacional. El gobierno tampoco. Es decir, lo, eh, lo, eh, lo hicieron sus amos. Sus amos lo han hecho. Exactamente, pero además eh, eh, eh, las cosas por la libreta siguen en moneda nacional y siguen en las tiendas en tiendas de moneda nacional eh, que otras cosas no por la situación en que está el país que lamentablemente es terrible pero hay que entender por qué ¿eh? hay que entender por qué y de nuevo en el gesto fíjate, que está no sé ignorando si la que causa Hay una ortografía ahí dice fraticida es fratricida Sí, sí, no, claro por supuesto, ah, es un detallito, ah, no voy bien. Sí, sí, pero sí, claro, pero en un documento sí no debería ocurrir. Continúo, nosotros no dejemos que eh, nosotros no somos responsables de la inflación exorbitante del país. No, nadie lo es. Mira, imbécil, porque hay que decirlo así, imbéciles. Ustedes quieren culpar a la reunificación monetaria de la inflación y eso no es cierto. La re, la. la Reunificación monetaria solo, eh, solo hizo menos compleja la conversión monetaria y simplificó ese problema. La inflación venía de todas maneras, porque aunque se hubiera quedado el CUC, el, el, el, la cantidad de CUC en, en, en circulación jamás iba a corresponder a la cantidad de moneda libremente convertible, porque la moneda libremente convertible no está entrando al país. Por lo tanto, iba a haber inflación. El equivalente uno a uno no se podía mantener. Nada tiene que ver con la unificación monetaria. Y entre ustedes hay gente que lo sabe. Tú no, Junior, porque tú no comes mierda. Pero entre ustedes hay gente que lo sabe, hay gente que sí sabe de economía y están ignorando este hecho. De nuevo, para hacer el ataque deliberada, burdo, deliberada, deliberadamente. deliberadamente, con alevosía. Nosotros no hemos organizado brigadas de respuesta rápida para golpear a quien piense diferente. De nuevo, manipulación. No se usamos hacen en Colombia. Sus amos lo hacen en Colombia. Lo hacen en Colombia. No, de verdad. De verdad. Pa matar, Nosotros, pa matar, pa para matar. Para matar. Para matar, sí. Nosotros no. No, no. En esos lugares que ellos van a pedir ayuda legitimando su gobierno. Lo hacen. Nosotros no hemos violado los derechos humanos y constitucionales de nadie. Bueno, porque no puedes. Porque toda la intención está ahí. Y por último, nosotros no hemos puesto el país en pie de guerra para enfrentar a manifestantes pacíficos. ¿Quién coño Pacífico. puede ser? Pacífico. Pacífico. Pero, Pacífico. dónde? Porque aquí hay una trampa, ¿eh? Aquí hay una trampa que yo, yo la mencioné ayer eh, analizando el otro documento, el de el, de, el documento de, eh, de Cuba Próxima que analizamos ayer. Tu marcha es aparentemente pacífica, pero viene a favor o promoviendo los intereses violentos del poder que se, del poder que tú estás representando. Entonces tu marcha no es pacífica. A ver, déjame ponerte un si vínculo. Yo... Esta es rápida, está es rápida, Giovanni, una cuñita muy rápida. Eh, tu marcha no es pacífica. Porque tus amigos con los que hablas por teléfono son los mismos que piden tres días para matar. Exactamente. Exactamente. Y no, pero no es pacífica, mira, del mismo modo que si un grupo de hombres sale a marchar en contra de un proyecto de ley contra el, eh, contra el feminicidio y marchan pacíficamente. Sí, están marchando pacíficamente, pero están marchando en contra de una ley que protege contra el feminicidio, entonces usted está marchando por la violencia del feminicidio. Su marcha no es pacífica en ninguna parte del mundo. Porque su marcha es en representación de la violencia. Es como marchar a favor del nazismo. Exactamente. No, a mí no me interesa que tú que tú estés marchando ese día de forma pacífica. Sí, pero estás promoviendo la violencia. Estás defendiendo el derecho a la violencia y aquí viene la parte más descarada. Las intenciones de la manifestación que convocamos para el 15 de noviembre fueron expresadas públicamente y están contenidas en las cartas dirigidas a las intendencias y que a continuación citamos contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Aunque las autoridades pretendan ignorar o ignorar, torcer los hechos, estas son nuestras intenciones, las cuales se amparan en la Constitución, cuyos artículos 54, 56 y 61 reconocen nuestro derecho a la libertad de expresión, manifestación, petición y queja. Uno. Eh, tu marcha no es pacífica por las razones que acabo de argumentar. Pero además de eso, en la misma rueda de prensa donde se anunció el cambio de fecha de la marcha del 20 de noviembre al 15 de noviembre, usted, Junio García Aguilera, dijo públicamente que iban a marchar ese día y e iban a continuar marchando hasta que se lograra derribar el gobierno. Esa intención. Que no está acogida en la carta. Yo, yo no vale. está recogida en la carta, pero que tú has expresado públicamente que tengo que hacer con ella ignorarla porque no está en la carta. Ajá. pretender que esa intención que tú declaraste públicamente no es una intención pretender no haber escuchado eso. Claro, o debo o debo tomar eso como una intención públicamente declarada, como un Pero objetivo yo, ¿no? de tu marcha tomo nota yo, ¿no? Tomo nota. El artículo, tomo 54, nota. el artículo 54 ellos lo leen parece que el primer párrafo el primer párrafo es el que leen, el segundo no lo leen porque el segundo párrafo o sea, el primer párrafo dice reconoce, respete, garantiza a las personas la libertad de pensamiento de y conciencia de expresión, ahora dice en el segundo párrafo la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro cumplimiento o ejercicio de sus derechos. Es eso lo que están haciendo ellos exactamente. O sea, ellos están citando la primera parte, pero la ellos están invocando eso en nombre de violar otras cosas. Claro que sí. Y el artículo 56 es? que recoge, que permite que recoge el derecho a la manifestación pacífica ilícita y una manifestación que se hace con el derecho, la intención declarada de provocar un cambio de gobierno no es lícita. Cosa aquí interesante, ¿no? Esto que, eh, esta parte que dice. En qué parte de estas cartas se dice que no queremos el bien supremo de Cuba o que somos ciudadanos carentes de valores patrios. Si remitimos cartas a las autoridades es porque las respetamos. Que no estemos de acuerdo con el orden establecido y querramos un cambio no significa que estemos intentando derribar por la fuerza el sistema. Uno. ¿En qué parte de esas cartas se dice que no queremos el bien supremo de Cuba? Bueno, en toda la carta está eso implícito. <risa> está implícito. Porque somos ciudadanos carentes de valores patrios, también está implícito. No, eso es un sujeto omitido. Sí, sí, exactamente. Si remitimos cartas a las autoridades es porque las respetamos. Coño, se puede ser tan descarado. Después del comienzo, del comienzo ese de la carta, donde ni siquiera te refieres al presidente como presidente, sino que le llamas señor, eh, señor, eh, usando una palabra con un significado específico, porque podemos remitirnos a Nicolás Guillén. Desconociendo a Díaz-Canel eh, presidente. No, no hay, podemos, podemos remitirnos a, a, a Díaz-Canel, a, a Nicolás Guillén, no en inglés, no en señor. Sino decirle compañero, como se dice en español, rezan los versos del poema Tengo. Así que ese uso de la palabra Señor viene cargado de un significado muy específico. Eso no fue por gusto. Entonces aquí dicen respetar a las autoridades. Vamos a ser serio. Y la última oración. Que no estemos de acuerdo con el orden establecido y querramos un cambio, no significa que estemos intentando derribar por la fuerza el sistema. Pero cualquier derribo es por la fuerza. Seguro. Es violento, olvídate de eso. No vamos a. Vaya, Indagar en eso es perder el tiempo. Eso no tiene otra forma. Es ocioso. Y es ocioso, sí, sí. Y sin duda que que es tu objetivo. Porque aquí lo dice. Eh, Querramos. Cuando, eh, cuando dice que van. Déjame rápido. Cuando dice que van a marchar y marchar y marchar. Hasta ajá. derrocar al gobierno de Cuba. Es una contradicción con lo que está diciendo aquí. Por supuesto. Que no estemos de acuerdo con el orden establecido. Eso quiere decir que, está, que no estás de acuerdo con el gobierno. Giovanni. ¿Y en qué momento se han conectado ellos con. O sea, con la historia de la patria. O algo de eso? ¿En algún momento Hasta ahora no ha habido. No, no no, de... no, no. No ha habido ninguna conexión. A, no se ha agarrado a nada de, de los reclamos históricos de Cuba. Estoy loco, por ver la conexión. De no, por supuesto. Es más, lo que, dicen, lo que dijeron en cuanto a la soberanía es que no se oponen a la defensa. No se oponen a la defensa. No que están a favor de la soberanía. No, no, no nos oponemos a la defensa. Siguen las falsedades. No, Ahora mira, tenemos diferencias. Pero entendemos que a través del diálogo nacional se pueden lograr los cambios democráticos que Cuba necesita. Cuales sean esos cambios, no está en nuestra capacidad definirlos ni en su persona. Presidente, negarlos. Corresponde a los cubanos de todos los signos e ideologías resolver sus diferencias. Eso es una manipulación burda. Porque primero que todo en ninguna parte del mundo. Primero que es un ejercicio imposible reunir a 11 millones de personas y decirle vamos a sentarnos desde la de cero sin parámetros preestablecidos A crear un sistema de gobierno. No, disculpa, tú de ahí no sales nunca. De ahí tú no vas, es imposible. Es imposible. Siempre se entra con un proyecto de país. Se reúnen y se discuten los detalles, se, se toma consejo de la fase, se consulta sobre ciertos valores. Pero se trabaja sobre un modelo y una visión de país. Y la negación de eso es eh, la negación de eso. No es decir yo quiero crear un proceso nuevo. Giovanni, ellos sí tienen el modelo. Lo que pasa es que está más. No, no, no, ahí es lo que voy, ahí es lo que voy. Espera, déjame terminar la frase. Es la negación de ese proceso. No es que estén promoviendo un proceso nuevo. No, no, no. Es que te están dejando en cuero para que cuando la realidad suceda en la práctica. Vengan ya los otros con sus modelos preparados. Porque nadie va a llegar ahí a competir. Vamos. Eso es lo que eh, usted, usted es lo que está eh, promoviendo el, el, el, el, el cómo se llama el, el hacer verdad el figurativo, bajarse los pantalones y entregar el culo. Eso es lo que está promoviendo. Eso esa es la propuesta en sí de ese planteamiento a, a todos los cubanos de todos los signos e ideologías resolver sus diferencias Me remito a lo que dije ayer. no. Al sable de coronel cierra la muralla. Yo, yo tum, y... tum, ¿quién ¿Qué? es el veneno y el, el veneno y el puñal? Cierra la muralla. La muralla? Los, signos. Tum, los signos ¿Quién es el sable de coronel? Cierra la muralla. Yo eso vale, de que todos los chistes todos los creyos, no. Pero los signos. Eso no hacemos en parte. Los signos por eso digo, siglos. por eso digo, no nos van a poder engañar. Porque nosotros vimos, hemos visto la pintura de Lang, hemos leído los versos de Guillén, nos hemos empapado en Martí, en Villena y en Mella, hemos escuchado a Fidel, hemos leído al Che. Entonces esto, y cada, esto no yo puede. A cada día descubrimos más a Marx y cada día descubrimos más más. Esta, esta idea del archipiélago Junior la plantea, fíjate Junior dice que a él se le ocurre la idea del archipiélago porque dice que todos somos, que Cuba no es una isla, es un archipiélago y así debemos ser cada uno con su archipiélago político y no, no, eso lo que está provocando es la fragmentación del país, claro, para que nos cojan divididos y nos coman vamos no le corresponde a usted como presidente determinar quiénes son interlocutores válidos, ni a nosotros tampoco. Esa tarea le corresponde al pueblo cubano, a todos, tanto a los millones que están dentro como a los que viven fuera de la isla. Le corresponde al pueblo en quien según el artículo 3 de la Carta Magna reside la soberanía intransferible. Sí, y el pueblo tiene herramientas dentro de esa, dentro de esa Carta Magna para elegir a sus interlocutores. Y a ti no te lo dio ninguno. Por supuesto. Pero mira, fíjate que yo iba yo iba a apuntar a eso ahora. Yo iba a apuntar a eso ahora porque además cuando él dice. Eh, esa, eh, eh, no le corresponde a usted como presidente, sino que es una tarea del pueblo que está creando esa fragmentación entre gobierno, presidente y pueblo. Y iba a apuntar a eso, pero Avileño, que es un lector más agudo que yo, pone esto. Sí, está Dicen, bueno, mirale, ni a usted, presidente, ni a nosotros nos corresponde decir, sino a Pueblo. Pueblo, o sea, Díaz carén se queda afuera, pero ellos también. ¿Quién sí. coño redactó eso? Exacto. <risa> eso fue lo que yo quise decir. Él lo sintetizó de una manera magistral. Ahora dice aquí, no tenemos que estar todos de acuerdo. Nadie ha firmado algo así. Basta que haya una parte de la ciudadanía en desacuerdo con la forma en que se han estado haciendo las cosas, que tenga la voluntad de buscar soluciones a estos problemas y que esté dispuesta a sentarse civilizadamente con la otra. Y esa parte ya existe. Si no le convenció de ello la multitudinaria masa que salió a las calles el 11 de julio y que usted criminalizó y reprimió. Cerció ante el apoyo a la iniciativa de, de Archipiélago. Los órganos de seguridad saben que no hace falta que tenga lugar el 15 de noviembre para hacer patente ese apoyo. Los extremistas y los violentos existen en ambos lados de esta ecuación. Nosotros profe, no profe, representamos profe. los extremos. Escribimos profe, la paz profe, profe. y el civismo. Sí aun cuando se nos amenaza con la violencia. Sube, sube un poquito, sube un poquito, Giovanni. Un tilín. Ahí mira cómo dice. Eh, sube, sube un tilín más, un tilín más. Ajá, Dice, los órganos de la seguridad saben que no hace falta que tenga lugar el 15N para hacer patente ese apoyo. Él no, está sí. previendo él está previendo que al final no va a pasar ni cohete. Exactamente, no no por supuesto. Salir, eso es, eso es la ausencia de evidencia es evidencia. ¿No? es lo que está diciendo ahí. La ausencia de evidencia es evidencia. Pero no bueno, vale eso es para el día cuando nos salgan es decir, nosotros lo dijimos, ahí se puesto que no hay... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa>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 Con el presidente y representantes del gobierno recorriendo los barrios y yendo a centros de trabajo y yendo a diferentes instituciones, consultándose al pueblo sobre qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden hacer distintas, qué cosas deben continuarse. Para otro no. Marín aquí es cierto. Si es así, ningún país puede ser gobernado, pues en todos los países hay disidentes. Y si cada vez que hay un grupo disidente hay que interrumpirlo todo y sentarse a hablar y a discutir el gobierno imagínate, es más, Biden ¿por qué tú no te has sentado a hablar conmigo? porque yo creo que yo creo que el sistema aquí, la cosa la ha hecho muy mal y yo quiero un cambio de sistema es más, estoy esperando una llamada de la Casa Blanca nosotros no representamos los, esgrem, los extremos escribimos la paz y el civismo aun cuando se amenaza con la es que eso no merece ni ser contestado a esa parte, no no, deja, déjamelo a mí. Eh, si, si, la, si el civismo son los tipos virando si patrulla. Si el civismo sienta a con Biden, ¿quién se duerme primero? <risa> <risa> <risa> ¡Qué volá! Te llevaron tenso, ser. Sí. <risa> No, eh, si, si es civismo tirar piedra y virar patrulla y a pedir trienda, entonces, bueno, eso es lo que tú escribes Exactamente. No, Junior, sí. Junior, que tiene 40 tacos igual que yo. Dice que él es un joven. No joda. Usted es un dramaturgo con 20 años de carrera. Pero quiere ser un joven dramaturgo. No joda. Mira, no somos, no somos una fuerza política, ni mucho menos un partido. Somos ciudadanos cubanos. Nos preocupa nuestra sociedad. Nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos sino el suyo, presidente, y por ende a usted, a quien dirigimos nuestras inquietudes. Pues es su responsabilidad como principal representante del Estado cubano llevar el país al país por buen camino y reconocer los errores. Por todos lados se escuchan... Eh, se escuchan La las voces que piden democracia y un nuevo pacto social refrendado con elecciones transparentes. Eh, eh, no, no, lo, lo que tú dices, eh, primero es ni, ni siquiera señor presidente y ahora es eh, eh, usted es a quien tenemos que reclamarle. Eh, pero muy interesante lo que dicen. Nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos, sino el suyo. Necesario mencionar a los Estados Unidos porque, okay. eh, ¿Sí? ¿Es, porque necesario para, espérate, no, es necesario para, van, para, para quitarse la tutela, para quitarse la tutela aparente. Eh, ¿entiendes? Eh, sí, sí, pero bueno, nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos. Eso es como queriendo decir: se está culpando a Estados Unidos. De nuestros males, eso es lo que está diciendo in, implícitamente, pero no es a él la que nosotros reclamamos a usted, porque ese no es nuestro gobierno. Eso es decir, eso es, tú estás bajo el bajo el bombardeo enemigo, y que tú te y que tú te vires para los gobernantes de tu plaza y les digan no. Pero mi gobierno eres tú. ¿Por qué tú no detienes las bombas? ¿Eh? Las bombas que están cayendo. <risa> Así mismo. El, el encargado de mi protección eres tú. ¿Por qué no has detenido la bomba? En vez de mirarte y decir eh, apúntame en el ejército que yo también me sumo a la defensa de la plaza y vámosle al enemigo. Es decir... Uno, ellos se quieren poner aquí como por fuera del diferendo Cuba-Estados Unidos como ustedes están fajados pero eso no tiene nada que ver conmigo y mi queja es contigo eso es una mentira porque tú no existes fuera de ese diferendo y tú no puedes hablar por fuera del diferendo Cualquier posición que tú tomes es a favor de un lado o del otro. No hay neutralidad en ese diferendo. Y usted se está afiliando con el más poderoso. No, no hay ruptura del binario. Esa cosa porque también se, se la matan, se la matan hablando. No, que es binario. No hay ruptura del binario porque el binario es ese de la violencia. O Exactamente. Y eso tú lo han impuesto. El binario es impuesto. Ya, lo otro que dice por todos lados se escuchan las voces que piden democracia. Y un nuevo pacto social, refrendado con elecciones transparentes. Eh, por, todos parte, lados, eh, por, todos lados, por todos lados. por todos lados. La gran prensa occidental en manos privadas, en los conglomerados. Esa es por todos lados. Eh, no. Por todos lados es la prensa, la, la, la, la, los partidos de derecha de la Unión Europea y, por, por supuesto, no. sus mandantes sus mandantes, la ultraderecha Miramense y la FNSA y el terrorista con el que conversó esos son los por todos lados sí, no no pero es verdad en, en, en, en qué otros lugares eh, entonces como, pero además que piden democracia sí, la, la vieja historia Johanny, la vieja no, historia. no, no el, el, el uso de la palabra no no que pide un orden político distinto eh nos no, piden democracia. Es decir, esto que tenemos aquí no es democracia. Democracia es lo que hay en otros lugares. Esto no. No, porque yo puedo decir, mira, eh, eh, en Estados Unidos más o menos se acepta que hay una democracia. ¿No? Y yo puedo decir eh, chicos, ese orden del colegio electoral me parece que es una forma poco democrática. Podemos ser más democráticos en la forma de, de contar los votos. Chico, sí. eh, ¿y, y el cómo llegan los candidatos? Que si no tienen millones bueno, de votos, sí, no, no, no ya, llegan. Ya, ya, eso, ya eso es. Ya eso vamos, bueno, yo no creo que es un sistema democrático. Yo no creo que es un sistema democrático. Pero vamos a, a suponer que lo es. no Y te digo, ah, y yo estoy... Ah, eh, ahora ¿te sí. y, y te hago esa crítica. Que no es lo mismo que decirte Esto no es democracia. Y hay que derrumbarlo y hacer un sistema que sea democrático. Porque primero, para que tú me digas eso, yo tengo que aceptarte que existen las democracias. Yo creo que hemos logrado modelos representativos, algunos, algunos mejores que otros. Pero la democracia como el, como es ideal que el poder esté exclusivamente en el Demos todavía queda como tarea pendiente de la humanidad. ¿Qué es la directa? Una, una democracia directa es lo más, lo más cercano a eso. Pero, eh, eh, pero es a lo que voy. Todavía estamos... Entonces cuando tú me dices las voces que piden democracia tú me estás de nuevo metiéndome una mentira. Porque tú no me vas a dar Democracia, tú me vas a imponer otro de esos sistemas representativos no, con apellido, sus virtudes y su defecto. Apellido, Giovanni, democracia aquí, de apellido, no sé cuál es el apellido de eso. Mira, no, mira, es lo que dice Giovanni, es lo que dice Giovanni, él está negando que en Cuba haya una democracia, él lo está negando, él está desconociendo que en Cuba hay elecciones para el legislativo que van desde la base por ir para allá hasta la Asamblea Nacional. Él está desconociendo que al presidente se le elige en la Asamblea Nacional y se le elige por una votación en la Asamblea Nacional. Él está desconociendo eh, ah, que, el, que el Ejecutivo es de manera indirecta. Sí, es verdad, el Ejecutivo de manera indirecta sí. es el mecanismo que nosotros encontramos para blindar. Y lo es en una pila de lado. En un sistema parlamentario el Ejecutivo siempre se forma indirecta porque tú votas por un partido de partidos partido su líder. Exacto. Pero además, Ajá. además, pero además, además, mira, eh, a eso se le puede responder con una cosa que ellos siempre van a obviar, siempre van a obviar, pero que sí la voy a tirar en el videito, caballo. Y eh, mira, en la concreta nos acercamos a la democracia en la medida en que el de abajo tiene participación en las tomas de decisión. Exactamente. O sea, Yo... en la medida en la medida en que, que está abajo, puede tomar decisiones o influir de alguna manera en tomar decisiones, tenemos más democracia. a ser, yo no he visto un país donde se discuta más un proyecto de, de constitución que, que en Cuba. No, no, y en un país donde donde alguien de abajo puede influir más que en Cuba. Oye, oye, un oye, plomero. Un popular, plomero la... un plo, si el plomero sabe trabajar, es organizado y es respetado por el barrio, llega a la Asamblea Nacional Caballo. Exactamente. Oye, pero escucha, la voluntad popular donde más se expresa de la base hasta arriba es en Cuba.